Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde China. Oigan, pues aquí conectándome para saludarlos y darles una pequeña actualización sobre los precios de China. ¿Cuánto cuestan? Esto se ve muy naranja. A ver, le voy a cambiar un poquito el color. Ah, bueno, ahí lo dejamos. Oigan, pues nada, lo que pasa es que eh, cuando fue ayer en Tier, subí un short ahí en YouTube acerca de los precios, pero fue así como que rápido. Y pues al parecer hay curiosidad sobre los precios que tenemos aquí en China. Y sobre todo como es tan grande, en ciudades como Shanghái pues los precios nada que ver con otras ciudades más al oeste o bueno en otras provincias. Entonces me encontré por ahí un reporte de los precios y yo que ya llevo viviendo aquí en China pues bastantes años, eh, pues les hago una pequeña actualización sobre los precios. Este es el short de ayer, vean, pues de China... Rojo, rojo, se ve que me gusta. <ríe> ah, bueno, eran los cosas que me iba encontrando. Por ejemplo, esa es la moto de segunda mano que compré. La compré por WeChat este, directamente, hace no mucho. Me costó 160 dólares, más o menos. ajá Y la pedí en WeChat, la pedí aquí en Sucho y me llegó directamente. Esas son nuevas. Más o menos te puedes encontrar unas motitos así por unos 400 dólares, más o menos. O sea, digo, hay de todo, hay de todo. Rentas, vean, rentas están como en... 580 dólares. Esta donde estoy viviendo son como de dos, dos cuartos y medio. Las rentas de enfrente estaban 700 dólares. Pero recuerden que no estamos aquí en, en el centro de la ciudad. Este, estoy un poquito, un poquito lejos, pero, pero digo, vale la pena por lo que te ahorras. Y aparte, el campus de la universidad está aquí justo. Entonces, digo, por eso no hay problema. Bueno, vean, aquí tenemos costo de vida de China, ¿ok? Y vean, aquí más o menos para que... Nos damos una idea. Ah, y aquí tengo el costo de vida de Shanghai. ¿Por qué? Pues no es lo mismo, ¿no? Digo, Shanghai es de los lugares más caros también. No solo de China, sino del mundo, aparentemente. Entonces, vamos a comparar los precios, ¿ok? Esto de aquí es de China. Y vean, los precios de una comida en un restaurante no muy caro, en China como promedio, 25 yuanes. Vean aquí, el rango está entre 15 y entre 50, dependiendo las ciudades. Pero, bueno, aquí te dicen que 25 yuanes. Eh, sí te los puedes encontrar, pero este, pues ya casi no. eh, Lugares muy, muy, muy locales. Vean, este es el de Shanghai, dice que está en 40. Entonces, ¿cuánto está? 25 yuanes. Estamos en... aquí tengo el XC. 3.6 dólares. Ok, esta es una comida que no es cara. Eh, comida para dos en un restaurante, más o menos 200 yuanes. En China, normal. Y en Shanghai, 290 yuanes, ¿ok? 290 yuanes, ¿cuánto vendría siendo comida para dos personas? Digo, depende de lo que vayas pidiendo, ¿no? Pero van 42 dólares. Sí, más o menos. Hay restaurantes, eh, sobre todo los internacionales, si llegan más o menos por este precio, y ahí te los puedes encontrar. Hay muchos aquí en Shanghai, eh, más de 10 restaurantes mexicanos, y están bastante buenos, pero más o menos este es el rango. Ajá. Después, vean, aquí tenemos... El McMeal de McDonald's. Ven que hay como una una medición muy precisa e internacional eh, acerca de cuánto te, te cuesta la, la, la hamburguesa en McDonald's. Vean aquí, 37 yuanes en China normal y en Shanghai 40. Bueno, sí, una Big Mac, unos 40 yuanes. Este, sí. Digo, ya hace mucho que no como ahí, pero sí vean, unos 5.7 dólares, más o menos ahí lo que dice, ok, después aquí en China una chindao, una cerveza unos por 3.24, un dólar punto dos por ahí, cerveza cerveza, capuchino o si no, hagan lo que yo, piden un maitre café, un americano y ya después le ponen cocoa, <risa> vean un cafecito normal, 25 yuanes ¿cuánto dijimos que era? 25 y 25 yuanes, 3.6 dólares, ok, bueno pues eso es lo que está el café. Y vean, eh, después nos vamos dejando en un mercado. Ok, tenemos la leche. ¿El litro de leche? Digo, a los que estén interesados y que sigan tomando leche, que no les haga mal. 14.4 yuanes el litro en Shanghai. ¿Cuánto está? A ver, aquí estoy. Ya me subo a los mercados. 20 yuanes. Sí, esta leche, sí, como unos 19, 20 yuanes. Hay algunas que son de diferentes marcas extranjeras. Y a veces te las puedes encontrar desde 10 yuanes. Ah, pues vean, aquí dice de 10 hasta 25 yuanes. O más, he visto de 30 para arriba. Pero bueno, ahí van, más o menos. Esta si se la damos. Arroz. Vean, un kilo de arroz. Aquí en China, ¿cuánto está? 7.21. Ok, ¿cuánto es 7.21? Exactamente. ¿eh? 7.21. aquí dice un dólar, ok. Un dólar por un kilo de arroz. Es lo que cuesta aquí en China. En Shanghai... 8.57, bueno, un poquito más. Huevos, la docena. <ríe> la docena de huevos. Eh, el doble, ok. ¿Cuánto era? De un dólar, ok, a dos dólares. Ok, y siento que... Bueno, pues lo que pasa es que ahorita... Bueno, no he ido a México en, en casi tres años, ¿no? Bueno, en tres años. Y de hecho está viendo unos amigos que recientemente subieron un video. Mexicanos en China. Saludos a Max y Noelia para allá. si <ríe> después ven... Eh, Vi que subieron un video en un OXXO y compraron un, un gancito y creo que estaba en $30 pesos. Entonces siento que también así se me van a hacer los precios ahorita que regresa a México. Que por cierto quiero ir a ver si en junio, julio más o menos. Y digo, ya, ya es hora. Pero el precio de las cosas, eh, pues sí suenan, suenan como que ya a más números, ¿no? Por todo lo de la inflación. Aunque si ya lo conviertes a yuanes o a dólares, como que dices, ah bueno, no está tan caro. Oranges, cuál quieren ver? Tomato, tomato, potato, potato. <risa> este lechuga, agua. ok. Bueno, pues es con domestic beer. O sea, la chintao. Cinco. Cinco yuanes. Sí, más o menos. Si la compras en un, en un oxito, digo, Family Mart de aquí. Este, pues sí, en eso te cuesta. Ah, vean, este de acá. Transportación. Transporte de China. ok. One way ticket. Tres yuanes. Sí, digo, depende de... Por eso aquí dice, vean, de dos yuanes a 5 yuanes como rango. A ver, vemos el de Shanghai. Este es de Shanghai. One-way ticket de 4 yuanes, de 3 a 5 sí, poquito más caro. Recuerdo cuando llegué reciente a Beijing, el precio del ticket de metro estaba en dos yuanes. Y te podías bajar en la estación que quisieras. O sea, no iba de acuerdo a la distancia. Ahorita ya... Cambio eso, pero bueno. Monthly Pass, ok. Taxi Start. Ah, bueno, el taxi la verdad está bastante accesible. Vean, el taxi la tarifa normal inician desde 12, en China normal. Ven aquí, dice desde 9. Wow, ¿dónde será 9? Yo creo que en provincias más al, al, al occidente de China. Hasta 16. Aquí en Shanghai creo que creo que inicia en 15. A ver, ya me cambié Shanghai Taxi. Sí, vean, aquí está en 15. Ok, así inicia el taxímetro. Y ya el kilómetro extra está en unos 3 yuanes, o sea, unos medio dólar por ahí. Digo, el taxi, comparado con muchos taxis en Europa y eso, aquí la verdad son bastante baratos. Este, te puedes tomar rápido un taxi. De hecho, yo lo hago cuando voy a Shanghai. No es un taxi como tal, pero es como un Dida. Bueno, es un Didi, pero es la versión de, de Didi largo que se llama Dida. Y este Dida son estos taxis que... Te, te subes y normalmente es compartido, pero casi nunca va gente. Entonces, yo de aquí de Taizang, donde estoy a Shanghai. Ah, de hecho, vean, les abrí, les muestro aquí para que vean una, un, el mapa, porque lo abrí hace ratito. Vean, aquí está Shanghai, ¿ok? Shanghai, Shanghai, Shanghai. Y aquí está Sucho. Sucho es la ciudad contigua a Shanghai. De aquí de Sucho a Shanghai, son como unos 20 minutos, 30 minutos, entré en bala. Y yo estoy aquí. Arribita, Taichang. de vieron? Liu de Entonces, si yo voy a a Shanghai, lo que hago es de aquí de Taichang, pero Taichang pertenece a esta provincia, donde está Sucho, que es Changsu. Pero aquí está, justo aquí, está como que la colindancia con Shanghai. Entonces, lo que hago es me tomo un Dida de aquí hasta la primera estación de metro por aquí de Shanghai. Y ese Dida eh, que es compartido, son como, como 20 kilómetros, costará como unos 40 yuanes por ahí. ¿O menos? ¿Cuánto está? A ver, 40 yuanes. Eh, 5.7 dólares, ajá. Y digo, ya con eso del taxi, me voy directo al metro de Shanghai. Y ya de aquí de Shanghai, hasta abajo, al centro. Esa es una opción, la otra es que me venga por aquí a tomar el tren bala, pero me tenía como que regresar y me regreso hasta Shanghai. O sea, está así como medio extraño. Pero digo, hay opciones. Un litro de gasolina, sí está en ocho, recientemente lo vi. O ocho yuanes. ¿En cuánto está en sus países? Más o menos creo que está algo similar en México, ¿no? A ver, 8.52 el litro. 8.52 el litro de gasolina en yuan. O sea, 1.23 dólares por litro. Mm, ok, sí. De hecho, está bastante... Eh... Bastante, bastante igual a lo, que, a lo que yo he visto. Vean, un coche. Ah, bueno, para que se den una unidad. Volkswagen Golf, 150 mil yuanes. 150, 1, 2, 3. 20 mil dólares, 20 mil dólares. Porque vi el precio de unos Teslas por aquí, en el centro de Shahar, por Taisan. Están como en 200 mil, ajá. Como en 200 mil yuanes. Vean, aquí todo lo que más o menos pagamos de electricidad y todo eso. Lo podemos pagar por WeChat. Y vean aquí. Electricidad. El heating. El aire acondicionado. Agua caliente. Basura. De un apartamento de 85 metros cuadrados. Que es de hecho donde yo estoy aquí. Son 81 creo. 373. Sí. Más o menos. Digo yo compré. Eh, digo yo compré. Yo pagué un poquito más ahorita en invierno. ¿Cuánto fue? 309, 373. 373 a Unos 54 dólares. Eh, pero fue pues porque se, se bastante frío, entonces sí tenía eh, prendido todo el tiempo el calentador. Pero sí, digo, más o menos está bien. Unos Levi's. Todavía existen los Levi's. Supongo. 400 yuanes. Digo, estos son precios como estándar, ¿no? Uh, Summer Dress. Sara. Ok, vean. Aquí te ponen hasta los precios de Sara. Digo que te puedes comprar cosas en Tabao bastante, bastante más baratas, pero pues también te duran como dos, tres puestas. Pero está bastante bien porque ya todo el mundo lo pide por Tabao o Xiao, uh, ¿Cómo se llama este? El pequeño libro rojo. Uh, Xia Hongxiu. Ok, la renta. Ah, es lo que les decía en el, en el video del short. Ya no lo dije bien. Ok, un apartamento de una habitación en el centro de alguna ciudad de China, más o menos en $4,000, ¿sí? Concuerdo. Vean, Shanghai. Un apartamento en la ciudad, en el centro de Shanghai, $7,600, ¿sí? Digo, tengo amigos que están pagando eso, este, $7,000, $9,000 por ahí. Eh, justo en el centro de Shanghai, ¿eh? O sea, si digo en el centro es porque estás por aquí, dentro de la zona de French Concession. No, ni siquiera, o sea, French Concession está más caro. Pero vean, aquí está el el aeropuerto y toda esta zona de por aquí, del centro, pues sí, más o menos andan en esos precios, como 7,000, 8,000 por un cuarto en el centro. Depende, digo, qué tal esté, pero vean los promedios. De 5 a 12. Ok. Un cuarto en las afueras está en 4,000 yuanes. Ah, bueno, les ponemos el precio de una habitación, ¿ok? 7672 El precio de una habitación de un cuarto en el centro de Shanghai. Ok. 7, 6, 7, 2. 7, 72 en dólares, 1100 dólares. Pues sí, más o menos en eso andan por un cuarto ¿eh? Este, en el centro de Shanghai. O sea, unos que 20 mil, 22 mil pesos por ahí. Yo ahorita que el dólar está un poco más bajo comparado al, al, al peso, pero sí, como 20 mil. Ok, por un cuarto. Después, cuarto, aquí vamos al de Shanghai, Ok, apartamento de tres cuartos en el centro de la ciudad. 21 mil yuanes, sí, de hecho hay un amigo que tiene un cuarto de, en la concesión francesa del centro de Shanghai, y su cuarto está como en 25 25 y son dos, son dos habitaciones, o sea digo, nada extravagante, pero la ubicación está bastante padre, aparte, digo, la seguridad en, en el centro de Shanghai, en todo Shanghai, en todo China está bastante bien 21 mil, más o menos, ¿no? Pues vean, tres mil dólares o sea Digo, pagar una, re una renta de esas 3 mil dólares al mes, pues sí está bastante elevado. Aunque vean, o sea, o sea hay, hay habitaciones que tienen, este, como, incluso balcones y rooftops y tal. Entonces el precio para arriba casi nunca hay como el límite, ¿no? Pero si quieres ir para abajo, si encuentras de 4 mil, 4 mil que son como 12 mil pesos, 600 dólares, por ahí más o menos. Y no es tan mal, o sea, yo no estoy aquí viviendo, que es no justo en el centro. Es nuevo el departamento y si sí están más o menos en, este, en estos rangos, este, ahorrar un poco en renta. Y son dos cuartos y medio, este, digo, la hora está bastante bien. Bueno, comprar un apartamento, bueno, eso ni nos, ni nos metemos a ver porque pues ya quien se va a animar a comprar cosas aquí. Bueno, digo, hay gente, si ya estás como que casado con, con chinas y tal, pues igual y algunos sí se avientan la la pequeña aventura de comprar algún apartamento en China, que la verdad yo no lo haría. Eh, salarios, oh, ok, bueno este está bastante tricky porque ¿cuánto dice Shanghai? Salarios, eh, bueno de hecho es que varían mucho, ¿eh? y ah, y vean, les quiero, de hecho se los puedo comentar para la próxima. What's average salary in China in 2022? ¿Cuál es el salario promedio normal? Entonces, si están interesados, pues, podemos hablar de los salarios en la próxima. Pero vean, estos salarios, digo, no están nada mal, ¿eh? En el centro de Shanghai. Y este artículo, ya después lo veremos, si no después. Pero ponen eh, las ciudades. Ah, bueno, es este de acá. Más o menos las ciudades de, que pagan, pues, más o menos los salarios más altos. Y ven, aquí está Sucho, que es justo, pues, aquí cerquita donde estoy. Bueno, es... Entre Sucho y Shanghai, vean. Son de los Cost of Living Index. Ah, bueno, este es de cuando, ¿Cuánto te cuesta vivir? Suchu, okay. Shanghai, Beijing, Shenzhen, Hangzhou, Guangzhou, Chengdu, Chengdu, donde están los, los, los pandas, Nanjing, la antigua capital, China, y Qingdao. Bueno, pues nada, nada más es como que para mostrarles un poquito de los precios. Y bueno, pues nada, eh, por ahí si sí tienen más preguntas sobre los Precios de China, de Shanghai o los salarios, pues ya lo estaremos platicando a la próxima. Ok, bueno, que estén bien. Nos vemos y saludos. Chao, chao.